Marea, tiene la palabra la senadora una. Gracias, señor presidente. Cada vez que subo a esta tribuna a hablar de educación, recuerdo lo que he vivido como docente y vivo también como padre, y de algún modo me gustaría hacer la voz de aquellos y aquellas que por razones fundamentalmente socioeconómicas no han tenido oportunidad de estudiar. Porque, señorías, invertir y preocuparse por la educación no es un objetivo. Es el camino para conseguir sociedades más libres, justas, igualitarias y solidarias. El presupuesto de educación para este año 2018 mejora al anterior, pero continúa siendo insuficiente ya que, como en otras ocasiones hemos manifestado, la política que llamaban sostenible, llevada a la práctica desde 2011, con la combinación de precios muy altos para cursar estudios universitarios, una política de becas más restrictiva y no solo en función de la renta, ha provocado una pérdida de estudiantes cifrado en los 127.000. A nuestro juicio, el actual Gobierno sigue sin priorizar lo que una mayoría social demanda, ya pensiones, educación, sanidad o dependencia, y ese es el gran problema porque nos hablan de falta de ingresos, pero en gastos toman decisiones poco defendibles y entendibles. Por ejemplo, ¿de dónde han salido los 3.000 o 4.000 millones para rescatar autopistas? ¿De dónde han salido los 60.600 millones de euros para rescatar los bancos? ¿De dónde saldrán los 8.543 millones de euros para defensa el ministerio que más crece un 10,7% de incremento respecto al año pasado? Señorías, dinero hay. Creo que un Gobierno se retrata por lo que invierte en políticas sociales y respecto a la educación, la radiografía del sistema universitario es muy clara. Tenemos un sistema de precios de los más caros de Europa, un sistema de becas insuficiente, un sistema que no es equitativo y un sistema educativo poco compatible con el trabajo. Así es, señorías. España tiene uno de los precios de matriculación de grados más caros de Europa y de máster, desde la aprobación del Real Decreto Ley 14-2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo, que modificaba la Ley Orgánica de Universidades. El costo medio de un grado en primera matrícula en España es de 1.100 euros y 2.200 por un máster, según datos del Informe de Precios Públicos Universitarios y Ayudas al Estudio en Europa de 2016 de Comisiones Obreras. El modelo de establecimiento de precios públicos es diferente según comunidades autónomas, siendo Cataluña la que tiene los precios más caros y Andalucía los más baratos. La diferencia entre unas y otras comunidades autónomas en algunos casos son de doble precio. Desde la aprobación del Real Decreto Ley, el precio de los grados, según los cálculos, para algunos ha subido un 32% y el de los máster un 75%. Desde el curso 2011-2012, la partida de becas universitarias ha ido bajando. Aumentaba el número de estudiantes becados, pero con menor cuantía económica total. Estos datos configuran un escenario en el que se generan desigualdades entre el alumnado. Pueden estudiar los que tienen recursos para hacerlo y los que no tienen suficientes recursos no se lo pueden ni plantear. Para nuestro Grupo Parlamentario se debe garantizar el acceso universal a cualquier nivel de los estudios superiores mediante una reducción de las tasas y un aumento de las becas de forma que nadie quede excluido por razones, por razones socioeconómicas. Queremos conseguir un sistema universitario con una disminución progresiva de tasas hasta el coste cero de matriculación. Ello requiere, entre otras medidas, derogar el, el Real Decreto mencionado, Puesto que ha sido fuente de abandono de estudios universitarios por motivos de recursos económicos. Siempre se argumenta la falta de ingresos para incrementar el presupuesto en lo que respecta a las políticas sociales. Pues bien, además de los ya existentes, consideramos que debieran trabajar día y noche para acabar con el fraude fiscal que actualmente alcanza la cifra de 20.000 millones de euros, es decir, más del 1,7% sobre el valor del PIB español. Y también debieran meter mano al dinero existente en los países fiscales cerca de 144.000 millones de euros y ello lleva asociado un fraude social de 7.400 millones. Hay dinero, sí. Trabajen para superar las desigualdades entre los españoles. Trabajen para que puedan estudiar los que no tienen recursos para hacerlos. Trabajen para que la gente obrera, la gente humilde, pueda haber realizado alguno de sus sueños. Quiero acabar con una cita de Paulo Freire. Nadie es si se prohíbe que otros sean. Mías Kers, Gracias.